Gente, este es el canal de mi hermano pequeño Si quieren apoyar con una suscripción lo pueden hacer Y pues este es su primer video Esto es un corto como cualquiera Denle me gusta por favor Y dejen un comentario Listo. Por favor ayuden a la causa Y nada, eso Chao.